Es buscado activamente por la Policía Nacional un hombre acusado de la muerte a tiros de Miguel Ángel Ferrera en punto de drogas ubicado en el municipio de Las Cuáranas. El llamado fue hecho por la vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias. Sí, la policía les hace un llamado a José Miguel García, quien está siendo activamente buscado,